Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder, escenario, dominación, arco de fuego, tanques americanos con un BR de 6.7 y salimos con nuestro M56 Scorpion, mi cazacarros favorito, totalmente escapotable, muy blandito, pero un cañón que es una auténtica bestia, este escenario, la clave, está claro que siempre es cuando hay tres zonas como en este caso es la zona B, B, B, B, B, B. la zona B está en alto justo en medio de las tres zonas y bueno, cuidadito ahí nos vayamos a caer ahí pero damos velocidad bueno este tío la mantiene las 44 45 de ahí no pasa pero es muy rápido venga, último saltito, a ver venga bueno, pues lo he dicho, estamos en alto desde B, dominas A, dominas C te puedes cubrir bien, ahí ese edificio es tanto de ladrillo como de piedra es un buen camuflaje venga, y empezamos aquí a entrar en la zona B 220, 210 metros, venga, rápido no tropecemos con nada solamente las cositas blandas las únicas que vamos a, a intentar no esquivar ah, aquí ya paredes de ladrillo y todo esto pues nada, venga vamos aquí pisando rápidamente la zona B, nos escondemos aquí detrás de esta casa de madera que esta sí que no la vamos a tocar nos quedamos sin camuflaje venga tomando B es raro que todavía no haya llegado a ningún tanque ligerito como el mío, aquí arriba, venga ya claro estamos tomando B, ahí, ahí tienes la barca de un tanque ligero que ligero y vienen esos compañeros detrás de mí que poco a poco ya vamos sumando entre todos no, no estamos tomando B ya parece a mí que no estamos pisando estamos todos pisando B así que ahora mismo venga petardazos cuidado aquí nos cae una encima y se acabó han capturado C tanques ligeros justo aquí a la izquierda, los tengo pegaditos, pegaditos, este creo que hay alguno, al loro, vamos a ver, venga, vamos despacito, ve por donde son algunos, este lo tengo aquí al lado, aquí hay dos, no los veo, no los veo, venga, ese disparo es... Hay ametralladora, ese compi ahí está 792. Por el momento no lo tenía claro si ese disparo era nuestro o era de algún enemigo. Venga, vamos perdiendo. Que okay, bien, venga, mi compi va por ahí. Me asoma, eh, dispara perfecto. Cae uno, hombre. Estamos tomando B. Gracias ahí a su destreza. Vamos avanzando poco a poco. Que no nos podemos enfrentar directamente a nadie Nos pillan en un momento Con la ametralladora y se acabó Venga, la zona La C parece que la vamos a recuperar Explosión eh, ¿Qué es eso? Aquí tenemos a un amiguete ¿Quién es, ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, bonito Pasa por delante Este parece que es un leopardo no, a ver, a ver, no me ha visto. Me está buscando. A ver quién está pisando B que no lo veo. Venga, ahora sí. Me ajusta el disparo. Ahí, perfecto. No es rival. Muy bien. Ese es el problema. Aquí. Con tantas.. Hombre, amiguete. Con tantas hierbas, casas. Muy bien, perfecto. Eh, no sabes por dónde te pueden venir. Bueno, es esta parte. Aquí tenemos cazacarros a la espalda. Vamos a buscar un poquito de refugio por aquí. Vamos a dar la vuelta. Vamos a intentar flanquear. Aquí a los coleguillas. Hombre, aquí tenemos a un compi. Venga, por aquí. Vamos a ver. A ver qué nos encontramos. Cazacarros un pelín aquí a la izquierda. Venga, venga, estamos muy bien. Vamos muy bien. M26. 250, está bien, esa es buena distancia. Venga, vamos poco a poco aquí a camuflarnos sobre estos árboles. Sobre estas casitas. Y vamos a intentar acercarnos cada vez más para que justo a la salida del respawn, un poco más, ya frenemos a los enemigos. No avancen más. Esa marca, ahí. Hay dos marcas. Un cazacarros y otra marca. Aquí tenemos, somos tres y yo cuatro, creo. O cuatro o cinco, no sé. Somos bastantes. C es nuestra, en A no hay nadie... Venga, a poco a poco a poco a poco Venga, SM26 Y yo vamos poquito a poco avanzando por este flanco Que es de lo que se trata De que se acojonen Y, y no sepan de, de dónde le vienen los disparos Eso los frene Y poco a poco vaya pasando el tiempo Y cojamos una buena posición Spawn kill y Dominar la partida De eso se entra la zona C Venga, otra vez la acabamos de tomar Venga, metralladora por ahí, la acabamos de tomar eh, Por ahí se ha visto un disparo Ahí a la derecha Y por aquí a la izquierda parece que tengo más gente Venga, ya hay marcas, marcas, marcas marcas. Eh, ya ven, poco a poco Ya se van frenando Ya no van llegando tan rápido Así, esta es la jugada Venga, cuidado porque aquí puede haber cualquiera Escondido Avioncetes, muy bien. Si nos, nuestros aviones empiezan a piernar, ya la salida del respawn de ellos... Muy bien, petardazo. Entonces vamos muy bien. Vamos muy bien, bien, bien, bien. El equipo hostil lleva la ventaja. Claro. Hemos perdido la zona C. La zona no la ha tocado nadie. Joder, pero si esta partida la estamos llevando muy bien, solamente hay que tener controladas. Por lo menos, ahí veo a un colega. Por lo menos controlados. Dos son, eh, ¿Qué pasa en B? ¿Qué pasa en B? Bueno, venga, vamos a ver este tío. ¿Quién es, ¿Quién es? ¿Quién es? 250. Ahí, a ver. Es un Panther. Venga, una marca. Ahí, ajuste. Disparo rápido. Sin penetración, rebote. Ese no ha visto ni de dónde le ha venido. Eh, cuidado, amiguetes por ahí eh, se dispara, eh, me han disparado por ahí, venga, estupendo, hay que cubrirse, hay que cubrirse, este tío no nos ha visto, es eh. muy importante muchas veces con la mira del, del jefe de carro o del comandante del carro, como digo yo, con ese puedes coger y ajustar un disparo, distancia y no tener que asomar la nadie, justo aprovechas el camuflaje de, los, de las sirvecitas y de lo que puedas, puedes hacer un tiro, no a ciegas, pero bastante calculado y con eso no te expones incluso más de últimas por delante vamos a ver qué es eso venga, hemos tomado c -Ping. venga, ahora si sí tomamos ve eh, qué es eso, ahí, ahí van va avanzando van avanzando uno por aquí y otro por ahí vamos a ver, venga, venga, ya te veo ya te veo, ¿dónde estás? impacto, venga eso lo tengo que haber reventado, tío, venga impacto Venga, ya. Cambiamos de posición. A ver, a ver, a ver. El objetivo utilizado venga, con la R, perfecto. Venga, hay más marcas. Ahora ha caído. Ayuda a matar al enemigo. Puede ser, es posible. Sí, sí, ha caído, ha caído. Ha caído, es el que le disparó. Venga, otro compañero más. Que localiza ahí a otro colega. Vamos a ver, venga, vamos. A ver, a ver. Venga, misma, misma historia Ahí, marcamos Y disparamos, ¡bien! Ese se sí ha entrado directo Perfecto, y sin exponernos Lo más mínimo Ni lo más mínimo, estupendo Muy bien, venga, binoculares Pues Me parece que ya hemos frenado La embestida de los colegas Y yo creo que ahora Ahora sí es cuando esto empieza a decantarse a nuestro favor. Venga, no dejemos que se metan. Venga, ahí tenemos dos compis. Tanque que pesado, tanque medio. Que van hacia... Eh, antiaéreo. Antiaéreo. Y se ve movimiento por ahí. Venga, venga, venga. Por ahí corren algunos animalitos. Venga, objetivo localizado. Ahí está, ahí está. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Venga, a ver, a ver. Mil, mil, mil, mil. Dos cuadrantes. Se escapa. ¡Ah! el corto. 1100, 1150, venga, voy a subirlo a sumar Esa marca, esa marca, venga, está por ahí el antiáreo Ahora sí iniciativa. que nos asoma Venga, la iniciativa, es nuestra la marca Esa marca, marca, marca, marca Venga, va, este tío, cuento está, dos cuadrantes Y un poco más Son mil metros 500, antiáreo 500 cada cuadrante 500 metros, venga, la marca sigue ahí Antiaéreo, justo ahí lo están marcando. Venga, por aquí echamos un vistazo. Nadie más, nadie más. A ver, ya ajustamos aquí a 250 por si pasa alguno. No nos olvidemos que nos hemos quedado. Estamos a mil, mil y pico metros. Venga, ahí hay más gente. Venga, esto es. Venga, la zona la estamos tomando bien. Una marca ya cerca del respawn. Estos estos están rindiendo, están bajando los brazos y ya está. Ese es el momento. Venga, aquí, colega T26. Muy bien. Muy bien, ya está, listo. Las tres son nuestras, las tres zonitas. Vamos a echar un vistazo a estos pollos. Venga, el antiaéreo, ¿dónde estás, colega? ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver. Por ahí, por ahí está el antiaéreo. Esa marca no es buena. 1150. Pelín corto, el tío está ahí. Vamos a ver. me quede corto, ¡Ah! cuidado, me han visto ¿eh? por ahí, por ahí, por ahí, por ahí me ha disparado ah, cuidado, la vas a aquí, aquí, rápido, este nos hace polvo este nos revienta con la merreadora no tenemos nada que hacer, venga esta casita es de ladrillo y esta aguanta más si nos ponemos detrás de una casa de madera estamos jodidos pero jodidos venga, aquí hay otro compi otro valiente, venga, telemetro, ver ¿eh? cuánto está este tío, venga, rápido, rápido, 500 metros, vamos a ajustar rápido, ajusta, 150, va, en el blindaje inclinado, venga, un poco más arriba, un poco más arriba, es un Tiger, bueno, vamos, vamos, este, este le queda por le da tiempo a hacerle cosquillas a este, va, lo han reventado, nada, estupendo, bueno, todo controlado estupendo, todo controladísimo y ese sentiario está dando la lata ahí mi compañero no sabe por dónde zurrarle, el tío se esconde bien ahí sigue el tío venga, vamos a ver, por ahí dispara, venga, vamos una asomada rápido a ver, ¿dónde estás? hombre, un poco más Ahí hay otro, son dos. Venga, hemos dicho que estaban a. A ver, a ver. A ver, a ver a... 1250. Venga, estupendo. Buah, ahí está. Franco tirado. Muy bien. Muy bien. Alguno, alguno va a, a os pillar. Y este bicho, cuando. cuando arrea y te pilla de lleno, vamos a ver. Bueno, también estamos hablando de que ese. Oswin, ¿no? Era un Oswin, posiblemente ese no tiene blindaje. Bueno, a mil. casi 1200 metros. Está bien. Venga, dos pestañitas, esto se ha acabado, nuestra aviación está haciendo un gran trabajo, hemos avanzado hacia el respawn, ahí van los tanques pesados, los tanques medios. Nosotros aquí con el M56 hacemos bien nuestro papel, que es para lo que estamos, y esto está ganando. Oh, yupi, yupi, yupi, yupi. Venga, muy bien, pues nada, ahí está, M56. Bien. Venga, ahí está. El equipo hostil ha perdido todos sus vehículos. Misión cumplida. Por fin. Hacía tiempo que no tenía una victoria aquí en arco de fuego. Este, este escenario. Uf, voy a 50-50 cada 50 que juego. Venga, décimo en el equipo. 17.957. Zonas capturadas. Una sola. Tres objetivos terrestres destruidos. Dos críticos. Cinco empatos. Tres. Reconocimiento estupendo una calculada una 76% de actividad No está nada mal Para un bichito sin blindaje <ríe> En fin, estupendo ahora Los abajo, os dejo en caja de los comentarios Enlace, Discord, Escuadrón Unibis Facebook e Instagram y El canal de nuestro amigo Draconianus en Twitch Esto ha sido todo el Arco de fuego Por fin hemos podido ganar una partida en condiciones Y nos vemos en un próximo Chao